Arismendi la Antigua desde la Oficina Provincial Duarte del Ministerio de Trabajo, precisamente con estos temas que es interesante que desde la oficina de trabajo nos den una orientación, primero por lo que acababa yo de dar a, a, a conocer de que no se ha puesto en marcha el seguro de, de, de, para desempleados, y eso está contemplado en la ley. Y eso creo que podría paliar un poquito esta situación de desempleo o de desocupados.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 Eh, su parecer ante estas declaraciones que ofreciera el Conet sobre aquellos empleados que podrían ver afectado su sueldo 13 dicen que solo los de fase 2 eh, los empleados de fase 2 no verían su salario 13 afectado Gracias por la oportunidad Arimendi de dirigirme a toda la provincia a través del programa de mañana, un programa visto y escuchado por mucha gente aquí y, lógicamente, gracias también por la oportunidad de permitirme explicar de alguna manera al sector empleador de aquí, de la provincia de Duarte, las implicaciones que tienen para los trabajadores las declaraciones eh, del señor presidente ejecutivo del CONET. Lo primero es que si nos no ceñimos estrictamente a lo que establece la ley 1692 esos artículos 2.19 y 2.20 con relación al salario 13 o salario de Navidad. Eh, lo que establece el artículo 2.19 es que el trabajador que haya laborado durante todo el año tiene derecho a la dodécima parte eh, del salario ordinario de vengado durante el año, lo que significa que si un trabajador tiene un salario fijo de 10 mil pesos. Eh, al final de año a más tardar el 20 de diciembre ese trabajador si laboró todo el año debe recibir como salario 13 el salario ordinario de 10 mil pesos porque es el equivalente a la duodécima parte si se hace el cálculo en virtud de lo que establece el reglamento 258-93 También, si el, también si el, se ha hablado de la rebaja de este sueldo hay otros empresarios que han hablado Sí, Concluyendo la parte anterior, en el caso concreto de la declaración del CONETE, eh, sabemos que producto de la situación de emergencia nacional de la pandemia generada por el COVID, una gran parte de las empresas y de los trabajadores han, eh, los contratos, tienen sus contratos de trabajo suspendidos. Algunas empresas eh, tienen más de tres meses con los contratos suspendidos de algunos de sus trabajadores. Hay otra que exceden ese término y de alguna manera tanto esos trabajadores que tienen su contrato suspendido como los que han tenido la suerte en medio de la pandemia de trabajar todo el año, tanto uno como el otro en principio tienen derecho a recibir el salario 13. Me explico. Los trabajadores que han estado laborando en el sector comercial, cuyo contrato de alguna manera no han sido afectados porque se han mantenido laborando todo el año, esos trabajadores van a recibir de manera normal su salario 13, como es una tradición. Eh, una parte de esos trabajadores, una gran parte de los mismos, eh, se han estado beneficiando del programa Fase 2. Y es quizás aquí donde está la confusión que, han, que se ha generado en los medios de comunicación. O sea, hay dos, el programa fase incluye dos componentes, fase 1 para los trabajadores suspendidos, fase 2 para los trabajadores que están activos laborando. Y en principio, tanto uno como otro tienen derecho al salario 13. Mientras los de fase 2 van a recibir su salario completo, si han laborado todo el año, los de fase 1, eh, el pago del salario 13 va a estar regido por el artículo 37 del reglamento 258, que, eh, que regula... Eh, el salario 13 cuando el trabajador no ha laborado todo el año. Lo que se hace es que si, por ejemplo, el trabajador durante este año solo ha laborado 7, 8 meses, simple y llanamente se suma todo lo recibido por ese trabajador y se divide entre dos y es el equivalente eh, a su salario 13. Su salario 13. Se ha estado discutiendo, y es, una, es interés sobre todo del gobierno y del señor ministro, eh, de trabajo que todos los trabajadores producto de la situación se han beneficiado con un salario 13 completo sabemos que eso tiene una implicación mucho más allá y que no depende de la voluntad del señor ministro de los deseos del señor ministro ni del señor presidente de la república porque implica una, eh, implica una concertación social, implica un diálogo social con el sector empleador que en este caso la ley no lo obliga, no lo obliga ni la ley 1692 ni el reglamento 258. Lo obliga a darle un salario 13 completo a un trabajador que solo ha elaborado 7, 8 o 5 meses durante este año debido a que su contrato ha estado suspendido. Y en ese caso la ley no lo obliga a incluir esos meses de contrato suspendido en lo que es el componente del salario 13. Por lo que de ahí se requiere de un diálogo para ver en la medida de lo posible, cómo se beneficia con un salario completo al sector trabajador de la provincia de Duarte y de todo el país. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del licenciado Carlos Durán, quien es el director regional de la oficina de trabajo en esta región noreste. Hay que decir, señores, que a principio de la situación generada por el COVID-19, el gobierno dominicano eh, realizó varios programas, entre estos destacan el programa fase 1, programa fase 2, programa para ti, quédate en casa, entre... Otros Y ahí, Carlos Durán detallaba, ¿verdad?, Aquella, eh, cuál es la situación real ante el dinero de doble sueldo. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Aris.